hola a todos quise remasterizar esta primera parte de una de las sagas más exitosas los canales de televisión que dejaron de existir y al igual que los tres vídeos anteriores este proviene de mi cuenta antigua en fin comencemos cartoon network españa inicio de transmisiones 4 de marzo de 1994 cierre 30 de junio del 2013 junto con Cartoonito. Cartoon Network, fue un canal de televisión por suscripción español, cuya programación estaba orientada a la animación dirigida al público infantil y juvenil, y además, propiedad de Time Warner. Algunos de los programas que el canal emitía, eran, Ben 10, Ed, Eddie, Eddie el laboratorio de Dexter, Tom y Jerry, entre otros. El 14 de junio del 2013, la empresa que operaba al canal, Turner Broadcasting System Bureau, anunció que el canal finalizará emisiones junto con Cartoonito, el 30 de junio del 2013. Y así fue. El 30 de junio del 2013, durante la dura crisis económica de España, Cartoon Network y Cartoonito finalizan sus transmisiones, sin ningún reemplazo. No desapareció del todo. Turner y Mediaset España se unieron para que en el canal Boeing, colocaran un bloque llamado de Cartoon Network, el 14 de septiembre del mismo año. Magic Kids. Inicio de transmisiones, 12 de enero de 1995. Cierre, 24 de mayo del 2006. Magic Kids, fue un canal de televisión por suscripción de origen argentino, dedicado a transmitir dibujos animados, anime, series de televisión, competencias de videojuegos y programas juveniles propios. Entre los programas que este canal emitía, eran, Dragon Ball Z, Doraemon, Están Arrestados, Supercampeones, entre otros. El canal también se hizo popular gracias a su merchandise, como el yo-yo marca Magic Kids, golosinas marca Magic Kids, la revista Magic Kids, e inclusive, unas gaseosas marca Magic Kids. El primero de septiembre del 2001, la señal fue lanzada a distintos países de Latinoamérica. Desgraciadamente, por el bajo rating que recibió el canal en sus últimos años, la empresa que operaba el canal, Bramer, decidió terminar con las transmisiones de este canal. Por alguna extraña razón, esta empresa también operaba a otros canales, los cuales veremos más adelante. Y así fue que el 24 de mayo del 2006, el canal finaliza sus transmisiones, sin ningún reemplazo. Boomerang. Esperen. Boomerang no salió del aire. Más bien, es Boomerang España. Inicio de transmisiones, 1 de diciembre del 2004. Cierre, 1 de septiembre del 2011. Boomerang, fue un canal de televisión por suscripción español, propiedad de Time Warner, y operado por Turner Broadcasting System. Algunos de los programas que el canal emitía, son, Tony Jerry, el laboratorio de Dexter, Animaniacs, y los Picapiedra, así también series no originales, como Kaiju, Comandante Clark, Okoyo, los Bakier Digans, entre otras. No obstante, el canal llegaría a su fin. Turner Broadcasting System, dueño de Boomerang, decidió crear un canal para niños pequeños, llamado Cartoonito. Aquí podemos ver nuevas series, tales como Jelly Jam, High Five, y Lazy Town. Este canal inició sus transmisiones el 4 de septiembre del 2006 en el Reino Unido, y después, se empezó a expandirse hacia Oriente Próximo, y otros países de Europa hasta que finalmente, terminó llegando a España, para reemplazar a Boomerang. El primero de septiembre del 2011, fue el último día que vimos a Boomerang, y el canal finaliza sus transmisiones, y fue reemplazado por el ya antes mencionado, grito. Locomotion. Inicio de transmisiones, 4 de noviembre de 1996. Cierre, 31 de julio del 2005. LocoMotion, fue un canal de televisión por suscripción que emitía 24 horas diarias, diversos géneros de animación para adultos. En un comienzo el canal se dedicaba a transmitir 24 horas de series animadas, pero a partir de 1999, se empezó a emitir anime en el canal. Hablando de eso, lo que más destacó en esos años, fue la masiva inclusión de animes sin censura, algo que hacía al canal más para adultos. Desde un comienzo, el canal pertenecía originalmente a Gears Corporation y a Claxon Interactive Group, pero en 2002, Chorus Entertainment adquiere al canal, y finalmente en 2005, Sony Pictures Entertainment adquiere al canal. Al igual que Magic Kids, Locomotion también era operado por Pramer desde 2003, y ya sabemos qué significa esto. Que Pramer, iba a terminar con el canal. Por último, el 31 de julio del 2005, Locomotion termina sus transmisiones, y fue reemplazado por Admax. Antes de continuar con el video, les aviso que la siguiente versión que hablaré de este canal a continuación, solo será la versión australiana, ya que si hablo de las otras versiones del canal, el video podría ser más largo. En fin, continuemos. Disney XD Australia. Inicio de transmisiones, 10 de abril del 2014. Cierre, 6 de enero del 2019. Disney XD, fue un canal de televisión por suscripción familiar, que estaba dirigido a niños de entre 6 a 14 años, y cuenta con acción en vivo y programación de animación. A diferencia de otros Disney XDs, este inició sus transmisiones en 2014, y no en 2009. Algunos de los programas que el canal emitió son Phineas y Ferb, Galaxy Wander, Campamento de Cubotón, Star vs las fuerzas del mal, etc. El 1 de diciembre del 2018, el proveedor de televisión australiano Foxtel anunció que Disney XD finalizará sus transmisiones el 6 de enero del 2019. Y fue así que el 6 de enero del 2019, el canal finaliza sus transmisiones, para siempre. CNN Plus. Inicio de transmisiones, 27 de enero de 1999. Cierre, 28 de diciembre del 2010. CNN Plus, fue un canal de televisión abierta español que emitía noticias. Desde su aparición en la televisión digital terrestre, compartió estructura y redacción con Noticias 4. Podía verse a través de la plataforma de televisión satelital Canal Plus y Movistar Imagenio, y también gratuitamente a través de la televisión digital terrestre en el multiplex que pertenecía a Prisa Televisión, y para el resto del mundo por Internet. El 28 de diciembre del 2010, tres días antes del año nuevo 2011, finalizan las transmisiones de este canal, y fue reemplazado por Gran Hermano 24 horas. Y así concluye la primera parte de los canales de televisión que dejaron de existir. Si les gustó, denle manito arriba, comenten, y suscríbanse. Ah, y por cierto. Abajo en la descripción les dejaré, además del link a los canales que mencioné al comienzo de este video, el canal de Ridiculeando, el cual también hizo unos videos del mismo tema, aquí en Youtube. No hablé del canal Animax, porque hablaré de ese canal en la tercera parte de los canales de televisión que dejaron de existir, ni tampoco hablé de Jetix, el cual reemplazó a Fox Kids, porque en la siguiente parte tengo que hablar de ellos XD. Los veré otro día con un nuevo video. Adiós.